Hola, bienvenidos. Vamos a ver cuál es la mejor opción para mí para tener la Galaxy Store en un PC con Windows. Puede que sea útil si tienen aplicaciones compradas en esta tienda y desean utilizarla en un PC. Lo más práctico ahí está Blue Star, que es un emulador de Android. Lo buscan, así se escribe. Le dan a download Blue Stack. Le dan a descargar. Es totalmente gratuito. Este es el archivo que se descarga, la instalación y la comento, puesto que es todo siguiente y muy fácil e intuitiva. Mientras se instala Blue, está que tarda un par de minutos, pueden ir a este Telegram, dejaré el enlace en la descripción del vídeo, donde dejaré la aplicación de la Galaxy Store. Si la tienen de otro sitio, pues también puede valer. Para descargar de Telegram, pues botón derecho y guardar como. Si no tienen Telegram, la puedes descargar también desde Tony, Desde aquí me la descargué yo y funciona. Si tienen ya Blue está instalado, pues lo abren. Van a las tres rayas horizontales o líneas horizontales, luego ajustes... Van a ir al teléfono y deben de seleccionar uno que sea Galaxy, a mí me ha funcionado con Galaxy S8 Plus, ahora voy a probar con S10, le dan a guardar cambios, salen de aquí, le van a dar a instalar aplicación, desde aquí lo pueden hacer, desde este ves, pone instalar APK, hacemos un clic ahí y buscamos la Galaxy Store. Ya empieza a instalarse. Hay que darle estos permisos, si no, no va a funcionar. Y ya está, inicia en sesión. Inicia en sesión para que tengan sus aplicaciones disponibles, las que han comprado desde el móvil, que para tenerlas también aquí. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la visita, que tengan un buen día, chao, chao, chao.